No te preocupes que no vas a pagar absolutamente nada. No vas a necesitar más tráfico del que ya tienes. Con ese mismo tráfico, tú vas a poder aumentar las ganancias trabajando con tus acortadores. En algunos de mis vídeos que te dejaré por aquí, de esta parte, hemos visto cómo ganar dinero con acortadores. Te he dado varios métodos, varias estrategias para que tú puedas generar ingresos con acortadores. Bueno, pues hoy te voy a decir cómo puedes duplicar esas ganancias utilizando un rotador para tus acortadores ese rotador va a ser automático y no solo va a ser automático sino que va a ser inteligente y va a enviar tus enlaces al mejor postor es decir tú vas a darte de alta en distintos acortadores y luego no te voy a decir más te lo voy a contar paso a paso no te pierdas este vídeo quédate hasta el final porque te va a gustar muchísimo vamos a ver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 Lo que son los acortadores y cómo ganar dinero con los acortadores. Y si no lo sabes, vete aquí que te voy a dejar varios vídeos para que los veas. Te he dejado ya en algunos de mis vídeos este documento, este archivito que es cómo ganar dinero fácil con acortadores de enlaces. Te he dado varios acortadores, algunos. Aquí hay más, pero estos son mis favoritos. Cuando tú te inscribes a ellos y acortas enlaces y envías tráfico, ganas dinero. Cada uno de ellos tiene sus tarifas. Pero, ¿qué pasa si tú envías un enlace acortado a Exe y paga más Adfocus o paga más Rigmi? Pues entonces tú lo que tienes que hacer es hacer tres veces el enlace con uno con cada acortador y luego ver cuál te paga más, quitar el que ya no funciona, enviar más tráfico al que funciona, en fin, una serie de cosas. Eso es un poco molesto. Bueno, pues para ayudarte con este tema tenemos esto que se llama link spy no te preocupes que aquí abajo te voy a dejar los enlaces link spy es un acortador de acortadores te dice Add server for url shorteners es un servidor de acortadores te dice cómo funciona te calcula las ganancias y por dónde empezar es muy facilito empezar no te piden apenas, apenas nada no te cobran nada y ellos van a rotar tus enlaces en los acortadores. Ellos. Tú no vas a tener que poner un enlace en cada acortador. Tú pones aquí el enlace. Lo acortas aquí en LinkSpy. Y solito va a, a llevarlo por todos los acortadores que tú tengas. Por ejemplo, si tienes AdsFly. Si tienes Excel, Si tienes StringMe Y si tienes AdsFly. Pues con esos tres va a jugar para que tú ganes el máximo con esos acortadores. Mira lo que te pone. No uses fees. No vas a pagar nada. Va a optimizar los ratios de cada acortador. Vas a poder personalizar tarifas y límites. Y además tiene estadísticas en tiempo real. Vamos a ver cómo se usa. Ellos te ponen aquí que mientras más visitas pagadas. Más alto el CPM. Más control de tráfico. Y más ingresos. Es así. Muy sencillito. Y luego, si nos vamos aquí abajo, te pone el calculador de ingresos. Suponiendo, suponiendo que tú envíes mil visitantes diarios a tus acortadores y actualmente te paguen 5 dólares por esas mil visitas, tú ahora mismo ganas 150 al mes. Esto es al mes, al mes. Y este es diario. Ojo con ese tema, diario. Quiere decir que tú vas a enviar 30 mil visitas por mes. Y por esas 30 mil 30 visitas, como te pagan 5 dólares, pues tú vas a ganar 150 dólares al mes. Ellos optimizan tus acortadores y te aumentan el ingreso estimado, en este caso de 225. ¿Cómo? Buscando ellos de manera interna el acortador que pague más, optimizándolo y enviando todas las visitas a ese acortador en lugar de a otros. Ahora te lo voy a enseñar por dentro. Enlaza tus acortadores en tu cuenta. Bueno, primero te haces una cuenta. Luego, creas los enlaces con las APIs. No te asustes que ahora vamos a verlo. Publicas los enlaces en Internet y revisas cómo, cómo aumentas tus ganancias. Así de fácil. Vienen aquí las preguntas frecuentes. ¿Debo tener una web? No. ¿Me pagas por el tráfico? No. Ellos, ellos, NicksPay, no te pagan. Te pagan tus acortadores. El trabajo que ellos hacen es como un tracker en lo que sea el CPA, que hay un tracker y te dice cuál es la... La red que mejor funciona, pues esto es igual. O sea, ¿Cuántos acortadores puedo tener? Dice mínimo tres acortadores. Es decir, te tienes que dar de alta al menos en tres acortadores de por aquí. ¿Cuál es la mínima cantidad de tráfico? Aquí dicen que no lo saben. Cada uno tiene sus propios límites. Mientras más, mejor. ¿Cuánto cuesta LinkSpy? Nada. Libre de cargos. ¿Funciona de verdad? Sí. Bueno, vamos a verlo ahora. Estos son los screenshots que ellos tienen por ahí. Pero vamos a darnos de alta, es muy fácil de darse de alta, le das a sign up y te aparece esto, dice join us, sign up for free, únete a nosotros y date de alta gratis. Le das tu email, password, confirmas el password, le dices que no es robot, aceptas los términos y eso es todo. Te van a pedir que confirmes el email, pues lo confirmas y ya está. Yo ya estoy, así que yo simplemente le voy a dar a login, voy a tapar ese dato Este es el dashboard por dentro, ¿ves? Este es el dashboard, esta es una prueba que acabo de hacer ahora mismo. Y tienes aquí varias cosas, las estadísticas, que es esto lo primero. Viene el optimizer, para usar el optimizer, ellos van a utilizar todo el tráfico que les envíes. Si no hay tráfico suficiente, pues no pueden optimizar. Así que tu trabajo es enviar tráfico a tus enlaces. Luego vienen los shorteners y aquí tú te vas a dar de alta en los acortadores. Como yo ya estoy dada de alta, ¿ves? Yo ya he conectado AdFly, Exe, Owo, RingMe, Rinker y he conectado RingMe. Ya están conectados. ¿Cómo los vas a conectar? Muy sencillito. Y simplemente vas a dar clic, ¿ves? Y aquí te dice API Token. Te vas a ir a esta cuenta. Yo no tengo cuenta en esto, así que no puedo poner el API Token. Pero aquí te dice cómo puedes hacerlo. Puedes crearte una cuenta desde aquí o seguir las instrucciones. Las instrucciones son de verdad muy sencillitas. Te las voy a mostrar. Por ejemplo, si estás en Adfly, tienes que loguearte en tu cuenta de Adfly. Te, te llevan de la mano absolutamente. Voy a cerrar esto para que se vea mejor. Entras, seleccionas la parte de herramientas. Ves aquí Tools. No entras como anunciante. Entras como editor. Eso lo tienes que tener muy claro. Entras como editor. Le das a herramientas. Y dentro de herramientas, ves, buscas donde dice API Documentation. Justo detrás de Bookmarket vienen las APIs, bueno, pues tú, tú ahí le das el user ID, que es este, y tu clave pública, la pública, la copias, ves que están aquí estas dos, te vas aquí, son estas, nuevamente, y en esta parte que te dice, your API access is currently enabled, tienes que dar clic, habilitarla, tienes que hacerlo, si no, no se va a poder copiar, ya que la tienes, ya que está habilitada, ves, ya está habilitada, te vas aquí, y en la fly. Y donde viene el user ID Y el public. Lo pegas. Y le das clic al link. Y eso es todo. ¿Ves? Y ya está. Todos los acortadores. Tienen su tutorial. Para que tú lo puedas seguir. Hay otro que quiero. Este. Porque es diferente. Entras en tu cuenta de. Owo Y luego te vas. A quick links. Y aquí en quick links. Vas a encontrar el token. Porque este te va a pedir token. ¿Ves? Esta parte pequeñita. Que ellos borran. Voy a ver si la puedo ampliar. ¿Ves? Esta partecita. Después de HTTP. Y OQS, Esta. Es tu token y ese es el token que tú vas a poner en el LinkSpy. ¿Ves? LinkSpy, API Key y le das a Link. Y ya, eso es todo. Como ves, conectarlos es muy sencillo, pero tienes que hacerlo. Voy a mostrártelo aquí. ¿Ves? Yo ya las tengo habilitadas. Estas las voy a, las voy a tapar, evidentemente, pero es fácil habilitarlas. Lo mismo en todos. Tú no te preocupes, que es re realmente sencillo. Este creo que tiene una particularidad. Me voy a meter, Login. ¿Ves? En herramientas, en este caso, ¿eh? pero no va a ser el único, va a haber más. Le vamos a poner Quick Link y esta parte es el token. Esto es lo que te van a pedir el API token. Lo copias, copy, te vas al URL shortener y lo pegas aquí en el token. Y ya cuando los tengas todos, ya están todos tus, tus acortadores listos, te vas a donde dice Quicklink. Y en Quicklink tú ya tienes un enlace, ¿ves? Es la manera más fácil de usar Linkspy. Solo usen el link de abajo y cambien la URL de destino Es decir, copio esto Y lo que voy a hacer es cambiar la URL de destino La voy a pegar aquí, control V Lo pegamos y donde dice exampleurl.com Esto lo voy a quitar Y aquí voy a poner, por ejemplo, methiromerito.com Copio Pero es la forma, yo creo que es la más complicada, no la más fácil Voy a abrir una ventana nueva y lo voy a pegar ahí y ya me aparece el, algún acortador. Y si le doy a skip, me manda a exe. Yo no he puesto ningún enlace a exe. Pero me lo ha puesto. Voy a volver a ponerlo. Le doy a skip. Y me ha enviado a esto. Yo no he hecho nada. Lo está haciendo solito. Y tú aquí ya puedes empezar a tus enlaces y acortarlos directamente. ¿Ves? Shorten URLs. Y aquí ya pones, por ejemplo, betirromerito.com. Que es el mío. Le voy a poner el HTTP. Por las dudas shortener y este es el enlace que voy a compartir y este enlace este que está construido con ellos me lo va a poner en todos los acortadores que yo tengo aquí en todos y cuando yo envíe tráfico lo va a enviar a todos y con esos datos del tráfico me va a decir ah pues sabes qué pasa que sin red no te está pagando bien Vamos a enviarlos todos a EXE. Y todo el tráfico, él me lo va a desviar al acortador que más me paga. Si este me deja de pagar bien, me va a decir... Uy, uy, uy, ya no te lo voy a mandar ahí. Vamos a enviarlo a StringMe. Y así, esto es lo que va a hacer. De modo que yo no tengo que preocuparme por qué acortador me va a pagar más. En qué país me va a pagar más. Porque este software va a hacer ese trabajo para mí. Y yo no tengo que pagarle nada. Las ganancias yo las voy a ver en mis acortadores. No aquí. Ellos no hacen nada más que hacer la rotación y la optimización de mis acortadores. Ya lo, ya lo van a hacer ellos. Mi trabajo es enviar tráfico a mis enlaces acortados. Luego tiene el full page script, que este es muy, muy interesante. Lo puedes poner en Blogger y lo puedes poner en WordPress. Tú mírate los vídeos porque lo que hacen estos, el, el full page script, es que si tú tienes un sitio web, todos los enlaces acortados, todos los va a poner él en automático. Tú no tienes que hacer nada, pero mírate los vídeos porque si no este vídeo va a ser eterno y solo quería presentarte esta plataforma de LinkSpy y de eso se trata esta web de Linkspy ya tienes formas de ganar dinero con acortadores pues ahora ya tienes la herramienta perfecta para optimizar todos los acortadores que tienes Atento, si no ves aquí el acortador tuyo, tu favorito tienes una opción de Custom Shorteners tú aquí le pones el nombre del acortador, su token y el dominio que tenga le pones el ratio más bajo que es el Worldwide Deal y con eso ya lo enlazas y también te toma en cuenta ese acortador bueno marketer lo voy a dejar hasta aquí te recuerdo una vez más que aquí abajo te voy a dejar los enlaces que hemos usado este vídeo también te voy a poner el documento de los acortadores te voy a poner los vídeos para los acortadores y de esta manera tú vas a poder duplicar las ganancias con el acortador de acortadores que además es gratis marketer te envío un abrazo muy fuerte te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo y te recuerdo que este año pase lo que pase tiene que ser nuestro año vamos a hacer dinero juntos